Este es un línea de caja manual Está verdaderamente impecable Tiene 52.000 kilómetros reales Único titular y los servicios fueron hechos en el concesionario oficial Bueno, se lo voy a mostrar con la publicación y esta filmación Bueno, el auto es 2011 y para saber más y venir a verlo se pueden comunicar al 011-3431-3428. Les repito, 011-3431-3428, somos concesionario oficial FIAT, estamos ubicados en la luz y mi nombre es Vicente. Muchas gracias.